Voy a ser honesto, me perdí parte del comienzo de la peli porque estaba muy ocupado buscando cómo se pronuncia el nombre de Bong Joon-ho para hacer un chiste de aceleracionismo al compararlo con el cómic, porque soy una persona muy inteligente que sabe cómo usar su tiempo muy bien. La película salió en 2013, no ha ganado ningún Oscar, y salen no Spencer, Chris Evans, un señor que se encarama a cañerías para apuñalar a la peña, y es una alegoría de lucha de clases. Esta película tiene todo lo que hace falta. Pero bueno, he mencionado el cómic. Sí, me lo leí hace una semana, más o menos. El relato es cortito y What's the Difference tiene un vídeo comparando el original del Love and a la peli que está bastante bien. Grosso modo, ambos son una crítica a sistemas decadentes, insostenibles e injustos debido a criterios fundamentalmente arbitrarios impuestos por los pasajeros de primera clase y su control sobre la cultura, algo, algo Gramsci, y también las armas y la violencia. En el cómic, Proloz, uno de los pasajeros de cola, huye de su gueto sobre ruedas y es metido en cuarentena. Sin embargo, un coronel les llama para hablar con él y con una mujer que estaba haciendo labor de voluntariado. A medida que avanzan para hablar con él, descubren que el tren está perdiendo velocidad y que el sistema va a parar. En la película, por otro lado, Curtis, el protagonista, monta un alzamiento un tiempo antes del comienzo de la película. Su rebelión se debe mucho más a que los vagones de cola son un polvorín, especialmente después de que representantes de Wilford, la compañía que creó el tren, hayan adquirido el hobby de secuestrar a chavalines de los vagones de cola. Les anima también el hecho de que las fuerzas de seguridad no tengan balas. Estas son las premisas básicas de ambas historias. Sin embargo, lo interesante de ambas no son tanto sus protagonistas como sus villanos y su relación para con los más desafortunados. De hecho, como estoy hablando de una película que tiene 7 años y un cómic publicado entre 1982 y 1983, creo que ya puede haber hashtag spoilers. En el cómic de Lobby Rochette lo que se ha decidido hacer para solucionar el problema del tren es deshacerse de los vagones de cola, simplemente. ¿Pilláis el sutil y discreto comentario que estaban haciendo Lobby Rochette? No solo eso, sino que parte de la estrategia no es deshacerse solo de los pobres, sino de todos aquellos que consideran que la situación debiera cambiar, es decir, que lo jodan a los pobres, a los revolucionarios y a los reformistas. En la película, sin embargo, la relación es algo más turbia pero más directa y creo que por eso puede resultar un poco confusa. El concepto es que el mentor de Curtis, Gilliam, era un infiltrado de Wilford, el maquinista, y todo había sido orquestado entre ambos. Esto parece beber de la continua presencia de infiltrados en movimientos sociales, especialmente en Estados Unidos. Wilford dice explícitamente que las revoluciones dentro del sistema son necesarias para perpetuar la existencia del Es decir, el sistema de Wilford y Gilliam consiste en una codependencia tóxica entre los líderes y los traidores de clase. Este, los que valoran el sistema en las clases más bajas. Por otro lado, otro villano en la película es Mason, la definición perfecta del clasismo y el orden. Es una caricatura absoluta y físicamente me recuerda bastante a Ayn Rand. Dato curioso, ¿sabíais que Ayn Rand enemiga? de la seguridad social y todos los sistemas de ayuda social vivió sus últimos años gracias a las ayudas que le dio el gobierno estadounidense. Mason, interpretada por Tilda Swinton, espléndidamente, debo añadir, a ratos parece ser un poco malthusiana, pero en un culto alrededor de un tren en lugar de una plataforma política respetable. En ambos medios, los villanos tienen un enfoque completamente utilitario. Para conseguir que la humanidad, lo que sea que ellos definen como humanidad, ojo, sobreviva, hay que llevar a cabo actos inmorales. Pero es lo que tenemos. No tiene sentido cambiar el sistema. Después de todo, es mejor que la alternativa y no son capaces de imaginar nada mejor. Creo creo que ahora podría hacer referencia a una autora espléndida con este comentario, pero no sé exactamente a quién. La película y el cómic son críticas a un sistema construido sobre las espaldas de aquellos que sufren en silencio e invisiblemente. No solo eso, la película da a entender que las fuerzas del orden, cuando las cartas están sobre la mesa, valorarán más mantener el orden que otra cosa. Con todo esto llegamos a una conclusión muy clara. Bong Joon-ho es un aceleracionista que cree que las políticas de año son buenas para la evolución de la raza humana y entonces tenemos que alzarnos con nuestras No, evidentemente no cree eso, pero sí parece ver a entender que hay algo más allá del tren. Pero bueno, no sé, a mí no me hagáis caso que no tengo ni idea de nada. <risa> Cierto, si os mola el Fall punk, esto lo he descubierto hoy, me hace mucha ilusión, gran parte de la obra de Pat the Bunny puede descargarse en el Internet Archive, gratis. Y si queréis que hable más de esta película, y para Parasite cuando la vea, que todavía no lo he hecho, decídmelo que algo se me ocurrirá.